traigo un nuevo vídeo especial para los niveles avanzados de español. Es un tema un poquito confuso a veces, especialmente entre los estudiantes del DELE a la hora de escribir sus textos. Me refiero a la diferencia que hay entre los nexos que expresan causa. Es lo mismo porque, dado que, ya que, como, porque... ¿hay alguna diferencia entre ellos? ¿Cómo puedes no cometer errores? Para empezar, una oración subordinada causal es aquella que expresa la causa de una oración principal. En general, esta es la estructura. Hay una oración principal y una oración subordinada, y hay un nexo que introduce la oración subordinada. En este caso es una oración subordinada causal, pero hay un montón de tipos de oraciones subordinadas. Bueno, como veis, la oración subordinada puede ir al principio o después de la oración principal. Y seguro que habéis estudiado una lista con los nexos causales más populares. Aquí la tenéis. El problema es, ¿hay alguna diferencia entre ellos? Sí, sí la hay. Es lo que os voy a explicar hoy, pero no voy a meterme en temas de si usamos indicativo o subjuntivo. No, hoy solo quiero hablar de los nexos. Aunque la diferencia no es tan grande, hay veces que estos nexos se pueden intercambiar y a veces no. Así que los vamos a dividir en dos grupos dependiendo de lo que queremos expresar. Por un lado tenemos un grupo que corresponde a estos nexos, porque, debido a, a causa de, gracias a, por culpa de. Con estos nexos simplemente expresamos la causa de un hecho. Por ejemplo, Marta no ha comido porque le duele el estómago. O Marta no ha comido debido a que le duele el estómago. La causa es que le duele el estómago. Y la consecuencia es que Marta no ha comido. Por otro lado, tenemos otro grupo: porque, como, ya que, dado que, puesto que. Con este grupo existe una relación entre las dos partes y la oración causal lo único que hace es que justifica o deduce algo que se está diciendo en la oración principal. O nos explica del motivo de lo que se está diciendo. Por ejemplo, Marta no ha comido ya que su plato está lleno. Ya que su plato está lleno es mi deducción por la que sé que Marta no ha comido, pero realmente yo no sé la causa de por qué Marta no ha comido. Yo estoy deduciendo ya que su plato está lleno. Yo no estoy hablando de la causa. Por eso, un truco que podéis usar es eh, preguntar ¿por qué? En el primer grupo la respuesta funciona ¿por qué Marta no ha comido? debido a que le duele el estómago. La respuesta funciona, tiene sentido, pero en el segundo grupo, ¿Por qué Marta no ha comido? Ya que su plato está lleno. No funciona, no tiene lógica y no tiene sentido. Esto puede ser un truco para daros la respuesta. Otra cosa, en el segundo grupo, Normalmente, cuando están estos nexos en la mitad de la frase, llevan una coma delante. Marta no ha comido, coma, ya que su plato está lleno. Ahí tenéis otra referencia. Por otro lado, veis que el nexo porque está en los dos grupos, así que si tenéis alguna duda, si utilizáis porque, probablemente no vais a confundiros. Y por último, me gustaría hacer un pequeño recordatorio de la posición de estos nexos. Como el nexo como, ya sabéis que es una excepción y siempre va al principio de la frase. Quiere decir que la oración subordinada va delante de la oración principal. ¿Cómo le duele el estómago? Marta no ha comido. Por otro lado, los nexos ya que, puesto que, dado que, eh, hay una pequeña diferencia entre si van al principio y si van en el medio de la frase. Si van al principio, parece que hay una relación directa con lo que el oyente ha dicho. Hay una referencia anterior muy obvia y por eso el oyente sabe de lo que estoy hablando. Por ejemplo... Ya que vas a la farmacia, cómprame unas aspirinas. Parece que antes la otra persona ha hablado de que va a ir a la farmacia y yo recojo esa información y esa referencia. En cambio, si lo pongo en medio de la frase, parece que es una información nueva para el oyente o que la referencia no es tan clara. Es un pequeñito matiz, pero también os puede ayudar. Bueno, espero haberos aclarado un poquito sobre estos nexos, sobre cuándo usar y la diferencia que existe entre ellos. Ha sido una explicación un poquito técnica, yo lo sé, pero ya os he dicho que es para niveles avanzados. Y recordad que en el blog tenéis la explicación por escrito más ejemplos y ejercicios para practicar.